¿Cómo estás? En este video con Lauta Schiafino, que es uno de los founders de Sirena, eh, contamos algunas experiencias interesantes haciendo ventas en frío. Quizás no son las cosas más escalables, son algunos trucos técnicas, pero sobre todo te aseguro que te vas a divertir eh, viéndolo. Espero que lo disfrutes y te diviertas como yo me divertí cuando hicimos la entrevista. Nosotros venimos de visitar en frío, entonces creo que por eso nos, nos fue obvio. Eh, cuando visitábamos en frío había una técnica, de hecho uno de los contratos, yo me acuerdo, lo cerré así y siempre recuerdo eso. Estaba en Guadalajara y llamé a, a, un, a, a un grupo de concesionarias, en esa época le vendíamos a concesionarias de autos. Llamé a un grupo y le dije, mira, quiero hablar con el gerente general. En vez de ir a visitar en frío la región buscaba en el mapa dónde había lugares, llamaba y me autoagendaba en el momento. Eh, que es una buena forma de hacer sdr en el mismo día claro. me atendieron me agendaron y cerré en el mismo día un contrato entonces ahí nos dimos cuenta de que en google maps se podía ver rápidamente los negocios y se podía llamar a alguno y agendar claro. eh, entonces a veces les recomiendo que hagan alguna prueba tanto de visitar como de agendar uh -huh. porque simplemente llamas hablas con alguien y capaz te atiende En muy corporativo eh, cuando es, si estamos hablando de venderle una empresa multinacional eh, que, que está en bolsa, etcétera, Fortune un 500 es mejor eh, hacer otro tipo de prospección. A veces se usa mucho LinkedIn sí. o si no se usan otras listas de prospección o contactos. Pero bueno, eso. Tenemos un equipo, el equipo lo que nos da es una lista. De hecho, la lista tiene solamente eh, nombre sí. del negocio, teléfono y algunos datos más. A veces sí. tiene un decisor. Y a veces tiene el contacto, sí, pero a veces, como es en LinkedIn o busca, a veces está desactualizado porque también hay rotación, entonces por ahí... Te sirve a veces, porque, de hecho un truco que hacíamos con eso era, quiero hablar con el gerente de ventas, sigue siendo fulano? Entonces ya con eso, con, para saltar un poco a lo que es saltar a la recepcionista, como decimos, <risa> era un buen truco para decir, bueno, me está dando nombres, etcétera Y de hecho, pedimos los nombres de la recepcionista cuando llamamos, porque después cuando, si, por, por más que la recepcionista no nos quiera pasar con la persona, como nosotros le vamos a mandar un mail a la persona después, porque lo tenemos o porque la recepcionista no lo dio, decimos, hablé con... Nombre de recepcionista. Entonces, eso también genera confianza de que también, porque hoy el mail lo que tiene es que, eh, digamos, está un poco bastardeado también que uno recibe tantos mails. Eh, y entonces, por ahí es, bueno, si vamos tomando una secuencia automatizada, busquemos por lo menos cierta personalización en algo que no sea, decir, gerente de marketing, sino decir algo muy de del de negocio, digamos. Eso. Sí, hay muchas de esas cosas que cuando haces venta en frío en persona, uh -huh. son mucho más difíciles, entonces claro. las tomamos y las trajimos al teléfono, esto que dice la claro. restaurista. Eh, otro, otro, otro proceso que tenemos también es a través de LinkedIn uh -huh. y a través de, de outreach, de mails que le mandamos a los clientes, a los potenciales clientes, conseguimos. Más contactos, por eso tenemos un equipo especializado en eso que es totalmente aparte, que es, está dentro del área de marketing. Y les recomiendo dividirlo porque es otra cosa diferente. Sí. Eh, no sé, ¿había otra pregunta? Sí, había una. Eh, bueno, probamos hablar con el vendedor y preguntar por su jefe, si sí, eso lo probamos también. O sea, no solamente la recepcionista, sino también a veces marcamos un equipo de ventas y le contamos un poco al vendedor y hablamos con el jefe, o sea, sí, eso... A veces hay que romper un poco de eso y decir, oh perdón, o a veces yo me acuerdo de llamado y marcar cualquier interno de la empresa no, no sé y decía, bien. hola Miguel, ah no, porque yo estaba buscando, ah no, y por ahí no está entrenada esa persona, esa persona está trabajando, se quiere sacar encima rápido a la persona del teléfono y dice, sí, te paso con el gerente de ventas. Es? Esos son trucos, son hacks, estamos por ahí viendo el proceso y estos son como las pequeñas tácticas hacks para poder... Sí, ahí tenés que entrenar, sí. es, es difícil escalar los hacks, sí. pero puedes entrenar mucho a la gente. Eh, hay, hay varios hacks también sí. que se pueden hacer por ejemplo, un hack muy común es, en muchos negocios el equipo está publicado en la página web claro. o depende de qué negocio le vendan claro. pero en negocios que no son tan grandes hay noticias locales sí. de la fundación del negocio eh, entonces, claro. en su momento de hecho tenemos algunos, algunos chicos del equipo que hacen esas cosas, que buscan cosas en Google, pero a veces, por ejemplo no sé, le querés vender a un negocio que vende colchones y que abrió una sucursal en X ciudad de cualquier lugar de Latinoamérica por ejemplo y buscas la ciudad y el negocio de colchones y aparece una nota en donde aparecen las fotos de los dueños y entonces al tirar esos nombres siempre lo ideal en un llamado es tratar de apuntar al nombre o al cargo más alto de la empresa uh -huh. porque lo peor que te puede pasar es que te manden con alguien un poquito más abajo. Uh -huh. Lo que le pasa generalmente a la gente que hace o ventas en frío o también llamadas en frío es que piden hablar. Con alguien más abajo, por ejemplo claro. te, te da miedo decir, hola, quiero hablar con el dueño sí. Entonces terminas pidiendo con el gerente X Y el gerente X te manda con Alguien más abajo, que es claro. un analista Entonces mi recomendación también es que eso lo, lo hacemos Tratamos de pedir lo más arriba posible en el pitch claro. Pero lo que te va a pasar es que la gente Tiene miedo de hacerlo sí. eh, ¿Había otra pregunta eh, más? Había una, ¿Se puede contratar un freelancer y pagarle solamente Un porcentaje variable? Eh... Ahí te recomiendo primera reunión Pero no, pero se puede Lo, lo que tiene también los, eh, es como un, no sé, o sea si ves que la persona es muy capa, muy inteligente y vos tenés un producto que en realidad estás agendando reuniones y vos la, podés, digamos, la persona puede agendar o sea no es que voy a probar a, a ver si agenda, eh, por ahí puede funcionar pero para mí lo que estaba bueno es que este caso es un proceso que también había que aprender y para mí estaba bueno que tengamos un fijo por hora que pagamos, nosotros pagamos un, un fijo por hora y si sí tenemos un pequeño variable ...que es por las visitas... ...porque también es otra cosa, o sea, no hay que pagar... ...si van a pagar variables... ...es importante pagar por visita efectiva... ...porque si no la persona va a estar enfocada en... ...agendar... ...y, y por ahí puede agendar cualquier cosa... ...o puede inventar agendamientos, digamos... o sea, ten, ...tengan en cuenta eso... ...entonces nosotros hacemos visitas... ...y que la visita sea lo que llamamos calificada... ...que el criterio de calificación si lo hicimos súper objetivo... ...o sea, no tipo, hay una oportunidad, no hay una oportunidad... ...sino este, que el negocio cumple con ciertos parámetros... Que nosotros consideramos una, una empresa y que el vendedor te lo valide y que el vendedor, lo, claro, el vendedor va y lo valida hay, igual hay un tema ahí que pagar solo variable para mí nosotros hay un concepto que siempre decimos en sirena que es meter ruido o sea como que si hay un problema lo ideal es limpiarle el ruido eh, es algo muy nerd pero si limpias el ruido queda la señal que es, claro. es, es una serie más linda Entonces, si limpiamos el ruido del problema podemos entender si funciona mejor una, un método o el otro. Claro. Entonces, si ustedes hoy están pensando, che, quiero agendar reuniones, quiero armar un proceso, lo ideal es que no haya ruido, entonces eh, lo ideal es pagarle un fijo por hora, quizá gastar más plata de la que habría que gastar, pero en las primeras personas que contraten, que la persona no esté preocupada porque no cobra plata, claro. sino que esté tranquila, que en su cabeza esté, bueno, yo voy a cobrar un fijo... y eh, simplifica la situación, ponerle un variable siempre suma, nosotros le pusimos variable mejor sí. después del primer mes, más o menos sí, sí, sí. Eh, pero le pagaría un fijo de hecho, no es... en Estados Unidos el SDR gana muchísimo dinero si hacen un benchmark eh, es una posición que se cobra mucho dinero eh, entonces les recomiendo que paguen bastante bien Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla si querés ver la charla completa ahora al final te va a aparecer un link para acceder también